Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches mis Curlis, bienvenidos a vuestro canal de YouTube de Curly Mange y ya sé que soy Carmen Mange y soy la creadora de este espacio, de esta experiencia Curly, ¿de acuerdo? Eh, bueno, hoy estoy aquí para responder a algunas de mis seguidoras eh, Araceli Down, que me pregunta sobre el aceite de ricino cast, uh, Jamaica y castor oil, si funciona, ¿de acuerdo? Araceli, María Jiménez, Antonio Pérez, Susana Díaz eh, Irene González uh, Michelle el Jubalier, si se pronuncia bien, eh, ¿qué más me fue? Esperate, que tengo aquí una chuleta. Um, Janina, Janina López, eh, Sonia García, pues eso. Hoy estoy aquí para responderles que sí, el aceite de ricino sí que funciona, ¿de acuerdo? Eh, yo he tenido dos veces caída de cabello, una por depresión y, y la otra por, por, por, por estrés, ¿de acuerdo? Y las dos veces, eh, eh, eh, pues mi pelo se ha recuperado, ¿de acuerdo? Tengo que decir que un momento en el que tenía trozos así eh, de huecos en mi cabeza y me metí que me cortar todo el cabello, ¿de acuerdo? Y eh, empecé a echarme aceite de ricino. Después de ir al médico, evidentemente, hay que ir al médico siempre, ¿de acuerdo? No hay que empezar a utilizar cosas por utilizar. La primera cosa que tienes que ir a un profesional, a Raceli, ir a un profesional, ¿eh? a Rafale, eh, a un profesional y, y para que te diga por qué se pica el cabello, ¿de acuerdo? Si es por estrés, por depresión, si es algo genético, si es una lepocia aguda, es lo que tienes que saber. Una vez que ya sabes esto... Eh, eh, pues el médico si te receta pues eh, una pastilla para que descanses o te receta algo antiestrés o te receta eh, o te dice mira esto no es nada simplemente es momentáneo eh, ayúdate con un champú pues tú te ayudas con un champú y aparte te aplicas el aceite de recino. ¿Por qué es tan bueno? Este aceite de recino es un producto ya hace tiempo que se conoce que está en el mercado y que antiguamente ya lo utilizaban pues eh, eh, hace siglos, ¿de acuerdo? Eh, yo me acuerdo de pequeña que ya me recomendaban, las monjas siempre me ponían poca de en las pestañas, cuando alguna de las niñas pues, tenía algún problema, que no le crecía la pestaña, por ejemplo. También es un aceite que se toma, eh, a mí de pequeña a veces, y a mis compañeras les daban cuando teníamos problema de estómago, te daban una cucharita de aceite de ricino también. Es un aceite que sirve para hidratar el cabello, que sirve para hidratar el cuerpo, por lo tanto se utiliza mucho en cosmética. Es, es como digamos como el karité que sirve prácticamente para todo. ¿Vale? Entonces es un aceite que sí que funciona. Y os voy a decir que... Para, para, para, para que ustedes podas, podáis ver que funciona. Yo ahora mismo, por ejemplo, tengo un problema que es hipotiroidismo. Siempre, fíjate que lo digo muchas veces, pero me cuesta decir esa frase, esta palabra hipotiroidismo, que una de las cosas que tiene esa afección, eh, esas es que afecta al tiroides, es que hace que tu cabello se caiga. Y ahora mismo sufro lo que es una caída frontal, lo vais viendo. Entonces, lo que yo estoy haciendo ahora mismo, he empezado a hacer a partir de, a, desde ayer, Estoy echándome lo que es en las zonas las entradas aceite de ricino, ¿de acuerdo? Y aparte me voy a ayudar también con unas vitaminas para de tomar cuando las encuentre. Os las voy a anunciar aquí también para que veáis a ver qué son. Vale, entonces voy a hacer, vamos a hacer como una especie de reto de aquí hasta finales de abril para ver qué tal está mi pelo, ¿de acuerdo? Entonces, lo que yo hago siempre es coger aceite de ricino, en este caso, el que tengo es este, porque el Jamaica el no me ayuda no no me ha llegado, ¿vale? Yo estoy utilizando este que eh, presentación aceite de ricino, ya hablamos de que se presentan dos formatos. Hay una marca que ahora mismo creo que la tengo ya la he hecho un review lo que es en en, en en el youtube eh, que se presenta como en forma de pasta como si fuera carite de acuerdo a mí me funciona muy bien cuando estaba lo que es en áfrica era lo que utilizaba porque para los para el calor o para el verano es, es muchísimo mejor que lo que es este que es tipo líquido de acuerdo ya sabéis la textura es que yo creo que ya esta textura veis que es así ya os he enseñado eh, entonces es yo lo que es, me lo pongo en la raíz vale en las raíces y ya está lo entonces es importante las puntos importantes para terminar primero ir al médico para que os digan por qué se os cae el pelo de acuerdo una vez que os diga al médico el por qué se os cae el pelo y os recomiende un champú o unas pastillas lo que sea que os recomiende podéis ayudaros siempre con aceite de ricino un poquito de acuerdo y sí funciona porque yo las dos veces que he tenido caída que ha sido una caída que no era por eh, enfermedad sino no era algo permanente no era genético sino que era algo por causado por estrés por una circunstancia de acuerdo, momentánea, ¿eh? entonces yo me he hecho aceite de recino y se me ha recuperado esta vez es una causa mucho más digamos grave porque es, es causa por el problema del tiroides eh, yo no sé si se me va a funcionar pero yo voy a hacer este reto que es hasta finales de abril todos los días me voy a echar un poquito de aceite de recino sobre todo por la noche de acuerdo y luego me voy a poner es mi gorro es ese gorro que ya tengo que estoy, pero estoy intentando encontrar unos gorros mucho más eh, bonitos. Bueno, y este gorro que yo tomo, que yo me pongo por la noche para ir a dormir, ¿de acuerdo? Para proteger mi cabello. Pero estoy intentando encontrar una distribuidora de, de, de, de gorros bonitos para poder eh, ponerles en mi página web y para podáis eh, adquirirlos. Vale, otro punto más importante. Antes de terminar os voy a decir.. Eh, Primero, Araceli Down, espero haberte ayudado, y a todas, y Ana, Irene, José, espero haber, haberos ayudado, eh, pues para que sepáis que la Down no funciona. Eh, y antes de terminar, quiero decir que vayáis a lo que es a mi página, que es curlimague.org, donde podéis encontrar un formulario en el que yo he puesto una serie de cuestiones eh, para saber de qué os gustaría que habláramos, ¿de acuerdo? Porque para mí es muy importante no hablar de de cosas por hablar sino de temas que realmente os interesan que temas realmente que el, el hablar de ellos o, o darles algunas soluciones o sugestiones, mejor dicho pueda uh, cambiar eh, de alguna forma un poquito vuestra vida o mejorarla o darles una idea pues para poder hacer cosas en el futuro o afrontar determinadas situaciones que las mujeres afro o la gente que estamos en contacto con las personas afro pues eh, a ver os ayude de acuerdo Así que por favor, os voy a dejar el link del formulario, ir a este formulario, mandármelo y yo voy a ir anotando sobre qué cosas queréis que hablemos para cuando vuelva eh, té con Curly Manga, que sabes se va a llamar té con Carmen, ¿vale? Eh, pues podamos hablar de cosas que realmente os interesan. Y dicho esto, pues eh, nada, vamos a hacer el reto de aquí a finales de abril, en el que yo voy a poner maquita tercino todos los días, por la noche y por la mañana para ver qué funcionamiento tiene. Y así. Ya sabéis que estáis experimentando ¿vale? Un besito, nos vemos en el próximo vídeo. Y nada, y chao, hasta luego. Suscribiros, ay, perdón, suscribiros, dedos hacia arriba, ¿de acuerdo? Un besito, chao.